vamos con una chao noviña que es una de las canciones que más me gusta la tengo en mi lista de spotify así que vamos allá es un fragmento de la canción un minuto 14 pero bueno a mí me gusta muchísimo como, como suena <risa> La verdad está preciosa este este D- Se montó Yo Buenísima esta canción, me pone de muy buen humor, <ríe> ya te digo, la escucho cada día porque la tengo en mi lista de las que más me gustan en Spotify y bueno, es buenísima, buenísima. Una pena que sea un minuto 14 de, de, de canción tan solo, pero bueno, yo la disfruto. Y nada, esta ha sido una Viña de Anita, vamos a ir con el siguiente.